que voy a decir que hay un estilo presidencial que el presidente asume el rol fundamental, ve las conferencias de prensa que él convoca él es el que lleva a la tuta con su equipo de comunicación en cierto momento yo tengo, por Anabel Díaz sé que es una negociadora de nivel sé sus cualidades tanto como diputada como en la participación en la vida nacional y pienso que el presidente le daría un rasgo de mayor presencia porque si bien el presidente hay que reconocer una cosa es una persona que participa en todo, se requieren en ciertos momentos un principio del ABC, de la administración, que es el principio de saber delegar y saber que otra gente que uno considera que es de alto nivel hable a, eh, en nombre del gobierno. En síntesis, el presidente debería pensar que debería tener un conjunto de personas que pueden hablar eh, a nombre de él y por supuesto, en una adecuada eh, eh, comunicación. Para eso son los consejos de gobierno o las reuniones al terminar la, la tarde, para decirlo así, cuando uno puede hablar con un presidente, con un ministro, con un viceministro o con una autoridad de una institución autónoma. Hay que usar las formas modernas para lograr que haya esa comunicación y que una ministra de tanto nivel sea mejor aprovechada en un gabinete.